Haz José, que nuestra vida transcurra tranquila, y que siempre sea segura bajo tu patrocinio. Amén. Fad sin innoquam, Joseph, de currer evitam. Sitque tuos tu tuta patrocinio. Amén.